hola que tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal creaciones Betina hoy hacer esta caja sorpresa de amor en forma de corazón ideal para regalar en días especiales a tu pareja a una amiga a quien desees está muy fácil de hacer y con materiales muy económicos a quien la obsequia seguro le encantará vamos a ver cómo se hace vamos a tomar una hoja blanca de 22 cm por 24 cm y doblamos en la mitad medir 5 centímetros en la parte superior y trazamos la línea de nuevo vamos a doblar así voy a hacer estos punticos para guiarme y vamos a trazar líneas igual acá en este lado y en este acá estamos haciendo el molde del corazón vamos a medir acá 7 centímetros igual en este lado y vamos a, tener, a trazar la línea hacia el mitad cortamos vamos a tomar el molde y lo vamos a, a trazar en cartón y vamos a cortar ya sea con bisturí o con tijera, nos quedaría así vamos a utilizar papel silueta y vamos a trazar el corazón por todos sus extremos y de nuevo vamos a trazar acá o a dejar un centímetro cortamos vamos a pegar, pegamos silicona líquida y pegamos A hacer piquetes así aplicamos silicona líquida en estos lados y vamos a pegar así Nos quedaría así aplicamos de nuevo silicona líquida y acá corté otro molde del corazón y pegamos encima. Vamos ahora a utilizar una tira de cartón duplas de 76 por 8 centímetros en este lado vamos a forrarla papel silueta, este mide 9 centímetros, vamos a dejar un centímetro para pegar así y acá en la parte superior la formamos con cartulina, esta mide 8 centímetros vamos a pegar esta en todo el extremo del corazón, para formar la base nos quedaría así lo que hice fue pintar corazoncitos y hice puntico, recuerden que si quieren pueden forrarlo con papel decorativo, vamos a tomar el molde y lo vamos a doblar en la mitad y vamos a cortarlo en cartón, así, vamos a tomar papel silueta y vamos a cortar así dejando un centímetro vamos a cortar un cuadrito en cartón de 7.5 por 8 centímetros y dejamos el punto 5 en este extremo Vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegar así, yo abrí con el bisturí. Y hacemos o cortamos así en piquetes. Esta parte la vamos a borrar con cartulina. Voy a aplicar silicona líquida. Y en estos extremos iguales para pegar así hacemos dos piquetes en este lado vamos a cortar estos que nos sobran igual vamos a cortar estos dos aplicamos silicona líquida y pegamos así ahora lo que hice aquí voy a aplicar silicona líquida corto un molde en cartulina y pegue vamos a decorar con corazoncitos, claro está que si desean hacerlo así, acá también estoy haciendo punticos, pueden también utilizar papel decorativo y se evitan este paso, voy a delinear acá con otro marcado y voy a hacer punticos, voy a decorar también acá lo mismo con estos corazoncitos, los vamos a delinear y nos quedaría así ahora acá en esta parte voy a medir 3 centímetros a partir de los 3 centímetros media acá 4 centímetros y vas a medir un centímetro así trazamos la línea y cortamos con la acá corté la otra parte ahora vamos a utilizar eh, tela de tul, claro está que es mejor utilizar la cinta ilusión, porque esta tela no me gustó, esta es metro y medio, vas a cortar en la mitad de así. Vamos a aplicar silicona líquida en este extremo y vamos a pegar acá la cinta o lo que vas a utilizar. Igual en este lado. ahora voy a tomar un lado de los laterales y le voy a hacer el quiebre así para pegar más fácil, vamos a aplicar silicona líquida pero acá les recomiendo que le apliquen silicona caliente para que peguen más rápido y vamos a pegar así hacemos lo mismo con este lado nos quedaría así voy a tomar acá este tool o en caso de ustedes que peguen cinta va a tomar la cinta yo voy a colocarla así, a meterla así cortamos lo que nos sobre y vamos a escribir un mensaje, voy a escribir acá para delineamos con marcador negro puntos suspensivos mi amor en esta parte pueden escribir la frase que deseen especialmente para ti o feliz aniversario lo que desean lo, lo que necesiten acá repasé amor y voy a volver a repasarla con un marcador azul este azul es un marcador resaltador también pueden dejarla solita, también se ve bonita, sin marcar como deseen voy a repasar ahora con marcador negro porque el marcador verde que utilicé creí que era muy bonito pero no, es muy apagado entonces voy a delinear para que se vea más la palabra amor igual lo voy a hacer con para la voy a delinear más parece que se ve mejor así vamos ahora a tomar una hoja de blog una hoja blanca la voy a cortar en la mitad voy a arrugarla así voy a picar papel hacemos lo mismo con esta pero claro está que si desean lo pueden hacer con papel seda es como para cambiar un poco y también queda bien haciéndolo con esta hoja Picamos. colocar dentro ahora vamos a utilizar cuatro rectángulos de 8 x 13 centímetros yo que dos colores así si desean copiar este mensaje siempre creí siempre creí que no podía amar tanto a alguien Voy comprendo todo lo que siento tanto ama por ti bueno la siguen copiando Algún día estaremos juntos para siempre, vemos una película junto, juntos, comeremos en la misma mesa, nos ducharemos juntos, pasaremos todas las noches. Espero, mi amor, compartir muy pronto mi vida contigo. La saqué de Pinterest. O oh, las pueden sacar también de Google. Acá corté un corazón, un papelito, un cuadrito. Y vamos a, a pegar con este ganchito y pegamos acá el corazón. Y escribimos lo que deseemos acá. Mi amor, mi vida, tesoro, como le digan al novio a una amiga o a quien se la vayan a regalar. Vamos a colocar acá chocolates y un peluchito. Claro que el contenido es opcional, es lo que ustedes deseen. Colocamos los chocolates. Y vamos a utilizar papel seda, arrugamos así, que sería para tapar el regalito porque el regalito se ve. Pero les recomiendo que mejor el papel seda se lo... Coloqué en picadito porque así no me gustó, claro está que así me lo mandaron a hacer, entonces así lo coloqué. Hacemos el moñito y listo, amigos. Hemos terminado, espero que les haya gustado la idea de hoy. Si es así, compartan el video con sus amigos, suscríbanse a mi canal y regálenme un like. Hasta la próxima.